Indudablemente la escuela está llamada a liderar todo un proceso generacional de ciudadanos eh, comprometidos con un nuevo país, un país incluyente, un país eh, tolerante, un país con mucha cultura ciudadana eh, y es un legado que, que le vamos a dejar a nuestros futuros eh, ciudadanos colombianos. Eh, en el aula de clase y fuera del aula de clase trabajamos escuela, familia y sociedad, eh, formación de ciudadanos en valores, formación de ciudadanos para la paz, para la convivencia, para la solución del conflicto, eh, tomando siempre como referente el entorno de, de, de la familia, el entorno de la escuela, eso es básicamente lo que estamos eh, trabajando en la escuela hoy día.